Acá es así, Mónica, en un momento. Vigilar y castigar, recibís un llamado. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo andás, digo, Maestro de <ríe> los maestros. Ah, ¡Qué sorpresa, Luis! ¿Qué digo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo acá ando más preocupado que para Adel en silla de plástico, Juliano. <ríe> Espere, claro. espere, espere, espere. ¿Qué claro. momento? Es escúcheme, ¿Qué imagen? No, escúcheme. ¿Qué imagen te regalé? No. Pero escúcheme, espere, espere, espere, espere que todo el mundo quiere. ¿Qué momento cuando, porque es una explosión que se produce en el asado? Claro. El ruido es una explosión. Porque esas sillas no se vencen, explotan. Cuando alguien se sube pasado de flanes, explotan. Sí, Fernández ¿no? explotan y uno no sabe cómo ser gentil con la persona que causó la explosión y la silla simplemente implosiona. No sabes si ayudarlo o cagarte de risa. No, no sabes qué hacer. Claro. Es así. Pues lo peor es eso, Diego. ¿Quién, qué, qué, qué, quién nos levanta? ¿Quién, qué, qué, qué, qué, quién nos levanta? Ya hasta nos estamos quedando sin energía, Diego. Tenemos menos energía que Alberto a las 7 de la mañana. Una cosa de loco. Hoy más que nunca la Argentina está partida en dos, pero no por la grieta. Eso ya fue. Ahora estamos divididos así. Por un lado estamos los argentinos de a pie... Que compramos la nalga para milanes en 12 cuotas como si fuera un LED 75 pulgadas... ...y por arriba nuestro, como en la época feudal, vive la oligarquía quinerita... ...que se creen faraones, Se así. han quedado con todo. ¿O vos, vos, vos, vos te parece bien que la señora vicepresidenta use la flota de aviones presidenciales... ...sin ninguna agenda oficial? ¡Para la mano, critera ¿Quién te cree que eso ¿Quién cardallan? Las Kardashian, las cardallan, claro. Cardalla en Cardalla, ¿no? ¿Cómo se llama el viviente? boxeador ese que pone, se saca la foto con los dólares? ¿Cómo se llama ese? Cosito Torto. <risa> vaya, y pide aumento, vaya a pedir aumento, vaya a pedir aumento. May <risa> Weiden. Que se saca la foto con los lentes negros y los dólares que ganó y con las Qué locura, minas. Sí, Mayweather. Sí, Mayweather. Vos te das cuenta, digo, nos comen los piojos y está yendo y viniendo al Río Gallego gastando nafta al cuete, pagando horas extras a los pilotos. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué carajo tenés que hacer tantas veces por semana, a Río Gallego? ¿Qué ¿Qué Cristina, eso, por favor, controlarla a tu Bueno, bueno, con Río Gallego, Gallego año, no, ¿eh? El Moreno, ¿eh? Ah, se ríos, pone celosa ahí. Con Río no. De salido, de salido, no. Salinas es Santa Cruz. Bueno, Luis, no. y, y escúcheme, y, y hay otro tema con usted que es senador, el Consejo de la Magistratura, ¿eh? No le, la Pero claro, sí. ahí está Rosati, se está, se está filando los colmillos. Sí. Ah, venganza entre peronistas, ¿viste? venganza entre peronistas. Guarda que se queda como todos Rosati, es de Santa Fe, hay que tener cuidado con los santafecinos esos son terribles. Bueno, muy bien Luis. Guarda. Bueno Luis, ¿algo vas, va a llevar algo más? ¿Le agregamos algo más? Cristina, si sos tan valiente, ¿por qué no viajás en Flecha? ¿Eh? Como viajaba yo... Cuando los de la Cámpora me cancelaban a propósito los vuelos, ¿sabés cómo me quedaba la espalda después de venir de Córdoba en el lechero ese que para en todos los pueblitos? Que, que te metes en el baño y vas rebotando las paredes con cada bache que agarra el bondi. No, y vas haciendo graffiti con la orina en la ventanilla. <risa> está bien culiado! haciendo graffiti <risa> con el orin.